El enlace de esta página va a estar en la descripción del vídeo. Le damos a Download. Si no queremos instalar nada, le damos a Portable. Le damos a Start Download. Vamos a ir a buscar la ubicación. Botón derecho. Si estamos en Windows, pues le damos a Extraer todo. En Windows 11 quiere decir Extraer. Double click para ejecutar el archivo. Saltamos el aviso para que compremos. Para agregar programa, vamos a ir a Windows. Buscamos el que queramos. Botón derecho. Abrir ubicación del archivo, botón derecho, abrir la ubicación del archivo, otra vez, y este arrastramos. Vamos a meter ahora Pine, pero como lo hemos instalado desde la Microsoft Store, no tenemos aquí las mismas opciones. No nos sale lo de abrir ubicación, entonces tenemos que ir a la siguiente ruta. Vamos a este equipo, disco local, usuarios, aquí aparece el mío, ustedes tendrán el suyo, van a ir a escritorio. Aquí tenemos que encontrar la carpeta update y si no la encontramos vamos a ir a ver, perdón, los tres puntos, opciones, pestaña ver, mostrar archivo y carpeta oculta y unidad de ocultos, aplicar, aceptar, ahora sí que aparece, vamos a ir a local, microsoft, windows, apps, Y aquí tenemos los ejecutables de los programas que hemos instalado desde la tienda de aplicaciones. El pain es este, voy a arrastrar, que sirva de ejemplo. Estos son dos programas que utilizo o dos aplicaciones que utilizo cuando subo vídeos a YouTube. Vamos a hacer también que se abra YouTube. Entonces vamos al navegador que utilicemos, copiamos la URL de YouTube. Vamos a Add, Agregar URL, la pegamos, damos OK. Le damos a Open y se abre todo. Si queremos guardar esta lista le damos al disquete, le ponemos un nombre, le damos a guardar, cuando queramos tener todo esto le damos a abrir y cargamos nuestra lista de elementos que queremos abrir con un solo clic. Aunque también podemos activar la opción de recordar lista que está aquí en setting. Si queremos que este programa arranque solo, cuando atendamos nuestro dispositivo, marcamos esta opción. Si queremos que se abran todos los elementos automáticamente al arrancar este programa, le damos a auto open list. Para eliminar, señalamos y podemos pulsar la tecla suprimir o aquí también remove, tenemos la, la opción de, de eliminar. También en remove, tenemos para eliminar todo, remove all. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.